¿Qué significa un botín para la vestimenta masculina? El botín es el zapato ideal para reemplazar los tenis. En el caso del uso de jeans o de chinos o de pantalones de cargo, el botín da un aspecto mucho más fuerte, más sólido, más industrial incluso o más de calle que unos tenis tenis resulta ser un poquito demasiado informales como quiera que sea Y admitiendo que son más cómodos, es el juego Pero los tenis no contribuyen mucho a mejorar la imagen de un hombre De un hombre que es dinámico, de un hombre que está en lo suyo De un hombre que toma decisiones De un hombre que sabe lo que está haciendo La imagen cuenta muchísimo Y un zapato siempre será mejor imagen que un tenis Pero particularmente un botín y los botines no hay que desecharlos. Los botines son un tema que pertenece a los hombres de decisiones fuertes, de decisiones inmediatas. Los botines sirven para proyectar una imagen más abundante en cuanto a la versatilidad de un hombre para tomar decisiones. No se olviden, un botín siempre será mucho mejor. Que un tenis en cuanto a imagen masculina y en cuanto a imagen de hombre con decisiones se refiere. Un botín como este, de buena altura, buena piel, buena presencia, es el compañero ideal hoy por hoy de unos jeans, de unos chinos, podemos contar un Habrá que empezar a mudarnos de los tenis a los botines. Esto fue una cápsula de sus zapatillas El la zapatería más antigua de México y de América Latina para ustedes, nuestros fieles seguidores y nuestros fieles clientes. El motín es el tema para acompañar a los jeans, los chinos y los pantalones de cargo y, y la vestimenta en general. Este fue como le dije un mensaje de las zapaterías El Bolsería.